El equipo de Vox de Málaga se reúne esta noche en las puertas del Palacio Martín Carpena para rendir un humilde homenaje a todas las víctimas del terrorismo, en especial hoy día 11 de marzo al brutal atentado de Madrid. Nadie se acuerda ya de preguntar quién ha sido. En aquellos días parecía imprescindible. Nuestro lema, no olvidar lo inolvidable, es pedir dignidad, memoria y justicia. Humildemente presentamos nuestros, eh, nuestros honores con una ofrenda floral a aquellas víctimas tan vilmente asesinadas y que nadie quiere recordar hoy en día. Lo primero es recordar quién es Gabriel Moris, que es una persona cuyo hijo fue asesinado en los trenes de Atocha el 11 de marzo de 2004. Y lo que voy a leer a continuación son unas palabras de él. Hoy, 11 de marzo, se cumplen 11 años de aquel otro 11M, en el que se produjo el brutal golpe de Estado para reconocer a una España que empezaba a levantar su cabeza entre las naciones, con casi 200 víctimas. Queremos saber toda la verdad, para no olvidar lo inolvidable. Buenas noches. Ha hablado nuestro presidente provincial, Eugenio Moltó. Ha hablado también eh, nuestra secretaria, ...para Marbella, Estepona y toda la parte de la Costa del Sol... ...Marisa, de Pablo... ...y ahora me toca a mí decir unas palabras que no son mías... ...sino son unas palabras que hemos recogido... De, de, del, ...del amigo Gabriel Muris... ...no puede existir verdadera democracia... ...si se oculta la autoría del mayor atentado terrorista... ...que hemos sufrido... ...hoy, día 11... ...hace 11 años... Del 2015, Málaga quiere rendir homenaje al mayor atentado de la historia de España. Y es una indignidad nacional que la mayor parte de la sociedad no quiera llegar a saber qué pasó realmente, quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del atentado. La justicia se tiene que impartir y exigir. Una sociedad sin justicia muere. Es necesario saber la verdad para poder evitar otro 11M. Porque como consecuencia de este atentado terrorista, mi patria, España, se precipitó por la pendiente de la degradación, la ruptura y la descomposición del ser que, con altibajos, había mantenido a lo largo de los siglos de enorgullecedora historia para que se pueda recuperar la conciencia de pertenecer a un país de personas civilizadas. Como digo, Gabriel Borís es él para no olvidar lo inolvidable es una frase que hoy la hemos repetido varias veces, porque una sociedad que olvida, su historia está sentenciada a repetirla. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! Y ahora tenemos el honor de hacer esa ofrenda que nuestro compañero Eugenio nos ha mencionado al principio. Por favor, un aplauso. ¿no? Todos los compañeros vamos a depositar un clave en blanco en honor a todas las víctimas del terrorismo. Descansen. Vamos tomar el te la vea para arriba ya saben que está. El equipo de box de Málaga.